Si me, a ver si no me va a dar tiempo a jugar al... Lo diré campeón, al Roguelite, ¿no? ¡Oh! Debería de tener un, un, un skip, ¿eh? Lo he lo, pasado lo mal en esta... Lo he pasado mal en esta, en esta puta de mierda, tío De, de zona, ¿eh? ¡Gregory! Jump in. Madre mía Vale, gente, voy, voy a tiro hecho Ya está, tomar por culo Hijo de perra, ¿eh? Joder, to to puta, tío, el bicho. Ha desaparecido, tío. Hermano, ¿cómo desaparece, tío? El hijo de fruta. Qué narices, tío. Espero que no me haga eso de antes, ¿eh? Vale, no me la he hecho, ¿ok? Bro, pero están dando solo. Vale, vale al lado de, eh, del portón se puede guardar, de tirón campeón, menos mal, ley. del de tirón, macho ¿Eso, ¿eso qué ¿eso qué ese bicho es nuevo, ¿no? esa es Bunny pero si es un pato, ¿no? ¿qué fue eso? eso es un fountain. un fountain es un reservor decorativo usado para dischargar water. no el fountain. ¿No vio nada? ayudarte. no vi. No vi nada. No vi nada. No de No No lo No sé, te ayudarte. Quizás ellos quieran ayudarte también. No rabbit ¿eh? en el No No No You're Hombre, este es buena gente, tío Vale, aquí, ¿no? Ok está gente? Madre mía, el eh, juezcito tiene cojones, ¿eh? Separated... Juecito tiene cojones, ¿eh? ¿Para qué os voy, yeah, voy a mentir? Me watch, Perfecto Ya estaría gente No, no, es que es duro eso, es durísimo Pues me voy a cenar que aproveche, campeón el Ibo, Me cago en la leche nos vemos en unos minutos. come tranquilo. Los canelones de uno. No hay prisa. Me cago en la puta. Muchas gracias de nuevo a todos y a todas. Es flipante, ¿no? El poder llegar a vivir. Un... Vuelvo a repetir un juego con vosotros, tío. Nuevo y que sea este palo. Eh, literal. Eh, sé que he sido muy malo ahí. Discúlpenme. Pero no podía hacer otra cosa, gente. O sea, literalmente no podía hacer otra cosa. Eh, en plan. Yo en los juegos de miedo soy malo. De cojones. A no ser que sea un Resident Evil, ¿no? Eh, sí o sí. Mátele la madre a todos esos robots de mierda, ¿sabes? Realmente, no te quedes como un gilipollas, loco. Es un poco, poco aguebao, ¿eh? Eso sí también hay que decirlo, en plan... El personaje de, del juego está aguebaísimo, el hijo de puta. No me has podido ver, amiga. No me has podido ver ni de coña, bro. O sea, pero ni de coña. Si me ven muy falso, gente. Muchas gracias, eh, Alex, eh, por ese mega follow, buenardo. Espero que disfrutes del directo y de las grandes personas que forman parte de esta gran comunidad, en Twitch. Bienvenido, Ipana. Sí. ¿Cómo va este martecito con Flowa? Ey, amazing. Espero que ahora no me vea, tío. Ah, que me ve sí o sí. O sea ¿qué? Manín, eh, la piba va a estar dando vueltas, ¿no? En plan. Maldito furro, loco. Maldito furro de mierda, loco. O sea, este bicho es... Este bicho es retrasado No puede ser, tío Que sepa dónde estoy, tío Eso es lo peor... Esto es lo peor del juego O sea, sabe perfectamente dónde estoy en todo momento, tío ¿Ahora si me deja abrirlo? Vaya dos... Va, vaya 360, y ¿Qué te he hecho? LOL ¿Eh? <risa> Bugueño! Bugueño, bye Bugueño, bye eh, Insignia, eh, vale, esto es. Y eh, de una. Eh, bro. Maní. Vaya 360 y 360 que le hemos hecho. Parecíamos que estábamos jugando al DVD, eh. O sea, literal, parecía que estábamos jugando al DVD en vez de al Fernando Freddy, eh. Chica, Error, You're lol. tengo una noticia: parece que puedes acceder al sistema de envío de pizza a la de Faster a través de esa consola. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Chica loves pizza. Chica loves pizza, ¿eh? Welcome to Freddy Fazbear's Mega Pizza Plex Quick Delivery Virtual Ordering System. Congratulations, <coughs> you have qualified for a free Supreme Upgrade. Additional charges may apply. Let's get started. O sea que tengo que hacer una pizza para el muñeco ese, loco. Manín, como tengo que hacer una pizza, tío. Tengo que hacer una pizza con reloj, ¿no? Ah, si no se hace la pizza. ¿Pero qué, tío? No sé qué es esto, pero bueno, se lo daré, se, se lo meteré en la pizza y de una, bro. Eh, mozzarella, ¿no? Eh, rica pizza estoy haciéndole. Y eso que es un puto animatrónico, ¿sabes? No, yeah, so... Así no hace una pizza, pues some... está Eso Esto aquí, ¿no? O sea, tomate. <laughs> ok. <laughs> ok. Ah, que tengo que volver a hacerlo otra vez De verdad, bro, y yo Qué mal está eso, eh Qué mal está eso, tío eh, Está un poco mal hecho eso, eh Sasa, queso y carne, creo, o sea Pero está súper mal hecho, campeón Sandro En plan Yo qué sé, tío Que me, que me diga que hay tiempo, ¿sabes? Ya te toca un poco los huevos, ¿sabes? Qué cojones, bro Mani, le estoy haciendo una pizza a un robot, macho, eh A un robot furro, bro que te llego en tus padres, ¿sabes? Cocinar, espero que me dé tiempo a hacerlo, tío O sea, no quiero repetir nada, tío Man, es eh, un poco que quieres Me pingan tu culo y esas cosas ¿Puedo pillar esto, tío? No, no Voy a echar un, un, un valor y disfrutar, campeón ese Sandro Ahora nos vemos, leño Y ánimo, espero que no te toquen sus normales ¿eh? Our cutting edge pizza tracker allows you to deliver the pizza to your own home or residence. Additional mileage charges may apply. Que conebraza. hermano da eh, pésimamente <risa> Porque la he hecho yo, o sea De una, man Qué maleza, ¿no? O sea, como un robot se come una pizza, tío O sea Increíble, man eh, Ahora, o sea, ahora Ahora debería de salir como si nada, ¿no? Realmente, en plan Me, me la pela, ¿no? El bicho eh, Voy a darle aquí eh, a las misiones, voy a verlo no, encuentra la oficina de seguridad Rincón de los premios de la tercera planta Tercera planta, o sea, ya aquí Pero pillé este, ¿no? O sea, de una Vale Es que, tío, aquí no me va a dejar, ¿no? Ah, sí, sí, sí me deja dejado ahora, claro Tengo el acceso a esta sala Espero que aquí no haya ningún subnormal, ¿sabes? dios bajada de FPS es que flipas, ¿eh? Ahí Espero que no haya ningún subnormal, tío O sea, el cocodrilo por aquí no puede pasar, ¿no? ¿El producto de limpieza, los limpios ¿No metemos por aquí? O sea, es sin tú de dos que... Hostia, aquí es donde estaba el bicho, ¿no? No me jodas que está aquí, tío. No me jodas que está aquí el bicho este, loco. Usa pestañita, vale. Encuentra los, los controles del, mue del muelle de carga, ¿ok? Eh, la he cagado porque el regalo estaba, el regalo, el regalo, el regalo, regalo, regalo, ¿dónde estaba, tío? Garcelo, eh, pana fresca. Eh, muchísimas gracias por ese mega follow, Espero que disfrutes del directo y de las grandes personas que forman parte de esta gran comunidad. Papá Guillermo Twitch, bienvenido y pana. A, a, a, ¿Cómo estamos a, y cómo por supuesto, este martesito con Flow, ¿a? No voy a mentir, se ve el, el muñeco se lo comerá, ¿no? Gracias a ti, campeón, por ese mega Aquí estamos después del competitivo de Fortnite un poquito en el eh, Final and Freddy, de Unísima que Tengo que meterle un burst eh, rápido para eh, terminarlo, ¿no? En plan, no quiero tardar un montón, ¿sabes? Realmente en hacérmelo sería como una desgracia, eh, Tardar tanto. porque pasa es que te ralentiza te el juego porque no puedes esquipear nada. Grande serivo, macho. Que no puedes esquipear nada. Eso es una putada terrible, macho. Ya el. Se lo comió, tío. No me jodas, manín. No me jodas, tío. No soy bueno en Fortnite, ni te preocupes campeón Yo eh, o sea llevo tres años jugando A Fortnite soy bueno, puedo mejorar E incluso he de decirte que Esta temporada básicamente por la cantidad de niños que hay Jugando al Fortnite De, de control, eh, de controles Son unos, unos basuras machos Se cargan el, el juego básicamente entero Y eso es lo peor de todo eh. o sea, Se cargan el juego por culpa de eh, ese tipo de casual no De casual player Dejo una serie de controles A ver hey. Sí, o sea, lo veo aquí, bro I... think so. me casa cerrada con aspecto de y una insignia Seguro que por aquí hay ropa. algún regalo, ¿no? De una, ¿no? Ah, poder recargar allí la, la pinica unísima. Y no pasa nada, o sea, eh, en el Fortnite es cuestión de jugar, jugar, jugar, jugar todo el rato. Y esta temporada hasta el malo lo puede matar, eh, no sé, no, no, no, no rayéis. Tampoco nadie se va a meter con vosotros, ¿no? O sea, realmente, ¿no? Encuentro los, control, los controles del muelle de carga, o sea, literal, 7. Eh, tengo que volver con Freddy, o sea, Dios, tengo que darme. No entiendo eso, o sea, no hay luz. Ah, que está totalmente bugueado, lo que yo diga, gente. Una figurita de LOL, ¿eh? Mira, me sale. Pero coño, por lo menos 41. lo otra vez, campeón, pibardo, porque tiene, tiene delay, campeón. Tiene delay. Vale, esa hace delante. estás de delante. Estas, ¿no? Estas de aquí, ¿no? Ok. Vamos a darle la vuelta a esta mierda. Esas son las texturas, eh. Va, va, va jodido, eh. 88% seréis. Qué gachones, tío. No, no hay que darle la vuelta. Oh shit. Por aquí, ¿no? Vale, el, el man ese quiere, quiere verga Quiere ver gotas, eh Madre mía Espero que no me pille, tío, el normal. Hermano, vete para allá, anda Cabezón Manín, es Edson, no estás aquí, ¿no? ¿Cómo que de Rossi es la mejor? Tú sigue y yo Más ha salido de potra hacer eso, eh Joder, macho Joder, macho me cago son muchas y muy pequeñitas son muchas y muy pequeñitas vale mm -hmm. interesting me he colado por aquí I don't know eh, where is the box eh, ah bueno de momento me he salvado del, del furro mmm ¿eh? FBI ¿tú te crees papá que le digo eh, que mi abuelo ha venido a llevar la natación lo veo salir eh, y en uno en cinco minutos llama a mi abuelo eh Vale, portal me encanta, tío. Y me dice que vaya eh, bajando mi hermano. Y, y me quedo en plan, WTF, y yo llamándolo y él, no, cogiendo el teléfono. Yo bien ya y resulta que... Ha ¿Qué ha pasado mi padre eh? a llevarlo LOL ¿Y ha venido tu pobre abuelo? Me cago en mi vida, pobre eh. Pobrecico, macho. Pobrecico. Amor, amore eh, chicas, frenan en Freddy. And Freddy. Es que la colleja eh, que le voy a dar eh, será bien malo que lo hubiese dicho, leñe. Es la cosa. O sea, por pobrecillo te abuelo que atrás puesto para allá. Para llevarte a natación de una. O sea, me cago en mi vida. Gente, no sé dónde cojones están las cajas esas, ¿eh? Me cago en mi vida. Vale. Detrás, ¿no? O sea, son un montón de cajas tiradas. Venga ya, furro. Venga ya, furro. Ellos, ¿cómo corre el furro este, bro? Hermano, ¿y eso? No sé dónde están las cajas estas, ¿no? Supongo, ¿no? No son ni cajas hechas, ¿no? O sea, no sé ¿Qué cojones le pasa? Aquí, estas de aquí, ¿no? Esto Ah, el tirón. ¿No? Yo iba a llamar a la policía a ver normal, leyes. ¿eh? si no, coño, eh, no da eh, señales Ya me jodería, ¿ya? Normal No, no, eh, son unas en un borde Imagínatela para una, coño, que no coja el teléfono me cago la leche normal, ya me jodería O sea, el susto te lo lleva, Draco Esas de allí, ¿no? Seguro Seguro que son esas de allí, tío Espero que no me pille, ¿eh? ahorita del LOL. Yo tengo solo una de, de Yasuo, campeón, pibardo Solo una de Yasuo Si ¿Sí, esa, a ver Hermano De verdad que venga el furro este, tío A tocarme la pollísima. hermano Como me pille el bicho Es que me, me voy a quedar yo loco, ¿eh? Misión completa Bro, y eso que ha fray tirado, ¿eh? Ah, que me va a dar la huerta Está muy cerca, sí. Esas menos mal leña. Yo tengo la de Zed Que guapo, es mola, eh. Zed es un personaje que me gusta mucho, pero lo que pasa es que en el medio, es un poco complicado muchas veces. Por fin te encontré, estaba muy preocupado, te estuve esperando y se me pasó la hora de recarga. He intentado llegar a mantenimiento y piezas. Creo que algo no va bien. Malito Freddy y ese gorro, tío. Pobre me Get and claro que sí, que te voy a ayudar, man O sea, tú me estás ayudando a mí eh, Tú quieres mi verga, tu culo eh. eh, what the fuck is going on? El man habla solo, ¿no? Eh. Bro, el man habla solo, bro Todo el rato, bro Sabía que aquí había algo <risas> Sabía, sabía Digo, mientras que habla al pibe Del lado de Rossi, tío ¿Para qué se todas esas cosas, loco? O sea, aparte de coleccionables, se servirá para algo, ¿no? Iniciando modo de, de descanso What? I'll do my best eh, Encuentro un pase del eh, backstage De la sala de eh, ensayo Vale, primero para guardar, gente fue a, da, da coraje porque se te pillan un segundo Pibardo campeón, o sea, joder right, En plan, no te da you? tiempo, o sea, nada Vamos, eh, que me lo paso Ey, Seguro que te lo pasas campeón, el e De una Además que es tu juego base, ¿sabes? En plan, es que más te gusta, macho Vale, como el furro está ahí Bro, tío, si me ve Es que es de mentira, bro Si me ve, es de mentira, bro Vale, ahora Debo de iniciar la distracción, ¿no? puedo ayudarte, creo que no Sí, me he perdido, claro <risa> No me ve Mamá huevo ¡wow! Me voy Hermano, más robocito de estos de mierda Bro, no me veas, tío O sea, déjame empayar Es que No me voy a esconder O sea, pre pretendo ya irme eh, Al fucking eh, ending, tío O sea, de una De la state Joder, hay robots de eso por todos lados, eh Bro, eh, activa un baile eh, Un battle royal de un jefe Voy eh, campeón Dame unos segundos. Un segundo, me pilla la mierda esta. <ríe> Ese pibardo, eh. Hay mucho más, hay un 100%, eh. Piñata de chip, lol, qué cringe, ¿no? Hay mucho amor, eh. Es un amorcete, igual que vosotros, campeón pibardo. A diario, siempre dando lo mejor de vosotros mismos, incluso, por supuesto, cuando, ya me entendéis, salen torcidas las cosas en el Fortnite, literal. Pues por aquí no es, entonces, ¿no? O sea, intuyo que por aquí no es, eh, a no ser que el niño se convierta en rata y salga, ¿no? Bro, ¿y eso? Ese chapa no te preocupes campeón leñe Perdona, disfruta campeón de, de ver el anime Coño, Sátate tranquilo leñe Qué grande este chapita, me cago en la leche Que además más, estamos ahora jugando al Fortnite No es lo mismo cuando estamos jugando al Fortnite más, más coñazo al principio del directo ¿no? Que es más eh, revuelo Revueliño, gente Menudo eh, traga traga vergas tío El bicho ese, vale, voy a esperar a que pase Lo campeo de una Cuantito que pase me, pico, me piqueo Voy a ir abriendo eh, puertas para saber si me voy acercando un o más a lo que es, básicamente, pero es que por lo que se ve, como que no. Aquí abre un regalo, ¿no? Escondido, seguro, ¿no? Ah, ¿no? LOL. Pues nada, baiteo, gente. <risa> me baiteo, man. Me baiteo. Fío de una banda put. Sin problema, campeón celta, ya me jodería. Ey, todo lo malo fuese eso. Vale, voy a baitearlo, ¿no? En plan, bueno, no lo voy a baitear, voy a esperar a que venga y tal. Y ya después eh, le, le meto el Burst, ¿no? Pienso yo O sea, metiéndole el Burst después No hay ningún tipo de problema ahí think so Vale, ya, boom. No me joda bro ¿Qué hace yo Vale, aquí, aquí Cintas, aquí un regalo, me pico Es que como venga ahora el furro Va a ser una putada, gente Figura de clan, chica O sea, es muy... Porque esto es todo returbio, ¿no? Con la figurilla. Vale, ahora yo, Es mi turno Vale, llegamos al final De todos modos, chequearé toda la mierda que haya por aquí de una. ¿Es que es un mono con una katana? ¿Es que es un mono? ¿Eh? ¿Un tigre una katana? Bro, por fin, eh Del tirón a, a guardar Joder, la madre que me parió Menos mal Vamos rapidinho Vale, por aquí tiene que haber algo, ¿no? No sé cómo pasarme el final eh, Y he muerto Va, seguro que le encuentro la lógica aplastante, campeón A darte caso me voy a hacer el normal. ¿Cómo que normal? En plan. Ah, vale, el final normal. Bueno, eh, supongo que conforme más veces te lo hagas okay. eh, en un, un New Game Plus. En el Final Freddy, supongo que te dará mejores cosas, ¿no? Pienso yo. Eh, esperemos, ¿no? Vale, pillo todos los regalos y después guardo para no tener que hacerlos otra vez de nuevo. ¡Ey! Eh, por fin, el, el puto pase del de backstage. De una. ¡A ¡Ah, huevo que sí! Eh, recargo. Recargo. Por, bueno, concha a su madre, eh, Maldito eh, furro ese rot, si no se llama. Creo que no hay en eh, New Game Plus. Hostia, qué putada. O sea, te, te vuelvas a hacer el juego otra vez de nuevo, ¿no? A ver, no está mal, pero pensé que a lo mejor tendrías otro tipo de... Ya me entiendes, o empiezas en otro lado, o algo de ese palo, ¿no? Los Resident Evil que tienes tanto Lion como eh, la piba, ¿no? De una. Ahora sí que sí me piro, gente. Tenemos el passer backstay. Boom. Big Shack. Susto, ¿no? Por ahí. Aquí habrá un regalo, tío. Nothing, ¿no? De una. Hermano, el cocodrilo está fumadísimo, ¿eh? admin bro, Es chapita de una eh, Hombre, moderador con, con, con, la, con la edad que tiene, tío, increíble super chapas, tío eh, Creo que es imposible, ¿no? diar a un furro Es que te lo prometo, pibardo La peña que furra Yo no entiendo ese tipo de personas, lo prometo da, O sea, a mí me da cague me, me, me encuentro yo una persona sin furra por la calle me, Yo, eh, o sea, no me alejaría de él Pero daría cague, tío Busca los controles de ascensor en la oficina del backstage O sea, tengo que buscar la oficina del backstage O sea el ascensor. Entonces, ¿para atrás, no? Salva que este y esto. ¿No? El ascensor. O sea, aquí hay un ascensor. ¿Dónde? Ah, este es el ascensor, ¿no? Supongo. ¿O es el otro lado? ¿Ese ¿Es ese lado de ahí? No, no, o sea... Muy bien. Entonces, odias, a Doraemon Bueno, a ver, es, sí, es furro. Pero no, no es odiar en sí. Es como que da cringe, ¿no? Un poquito, da un poco de cringe. Bro, ¿y esto, tío? O sea... Madre mía, la cantidad de, eh, de Aster egg, de GIF de estos que tiene el puto Final and Freddy, eh. Uh, una mejora para la interna, no vea, ¿no? O sea, wow, voy pilotando, eh. O sea, voy pilotando, pilotando, gente. O sea, what? Vale, no está mal, no, no está nada mal. Voy a guardar y tiro para adelante, eh. De una. <coughs> Doraemon, eh, no se considera 100% furro. Eh, o sea, Doraemon en sí que es pibardo y chapa, o sea, es un tejón, ¿no? Es como un fucking tejón. De una, ¿no? O sea, esto supongo que será el ascensor. No, no me queda otra, ¿no? O sea, supongo. ¿O qué? Pero es medio eh, furro. Que gancho este chapa, me encanta. Gente, yo no sé si por aquí, tío, pero bueno. Ah, esto es. ¿Eh? Esto es el backstage, ¿no? Está bien. Esto está bien, ¿no? O sea, esto es el puto backstage, ¿no? ¿O okay. qué? Vale, sí. Hay algo más ¿eh? aquí dentro. ¿Qué es esto? ¿Parece? No puedes esconderte, eternamente guapo. Uh, pues mira, hemos pillado pase nivel know? 3, tío. ¿Qué has hecho? No sé eh, qué ha pasado, pero eh, puedo eh, volver a comunicarnos. Creo que has arreglado eh, mi señal, mil gracias. Enorme. Thank you. Ese tío me cae bien, man. El furro principal, el Freddy, es buena persona, tío. Es eh, buena persona, tío. Pero hay un robot, según el creador game. de MAN. Hostia. ¿Ves? Novita, ¿eh? O sea, Fuquín Novitilla, tío. Una vez que entra la puerta de seguridad, están equipadas con eh, repetidores eléctricos. Si ves eh, si ve que están golpeando las puertas, pulsa el botón apropiado eh, de la descarga, los okay, Eh, ¿Ves el conducto de ventilación eh, grande en el suelo? Conducto de ventilación, sí, esto. Ok. Fíjate, sí, sigue la habitación, una entrada eh, para que puedas, ¿vale? para que todas las puertas están bloqueadas, me... búscame en los monitores Si me ven moviendo los brazos, pulsa el botón enfrente del monitor, el correspondiente Para abrir la puerta Ahora prepárate, eh, usa la eh cámara La cámara está correcta y cuando estén en la puerta, me da la puerta los monitores. Vale, el Treno igualmente me va a dejar entrar, ok Son estas las puertas, vale Aquí debería haber, debería haber algo para guardar. Else in here. What's this? Qué coño. O old. Sea, van a venir por estas dos, ¿no? Van a venir por estas dos, ¿no? Como antes. A ver, a... A... Esto no, o sea, office. yo tengo que estar viéndolo, ¿no? O sea, literal, cuantito que salga la cara de él Very Le pulso, de ¿no? Vale, vamos a darle, gente Yo creo que se puede A ver, joder Es complicado, mancho Ok, pero... ¿Cómo me voy a salir de aquí? ¿Ves el vento grande en el piso? Probablemente estás justo encima de él Si puedo llegar al cuarto de ti Debería ser capaz de cerrarlo a abrir Y te dejar de salir Todas las puertas parecen estar en el lock down Hmm... Tengo que estar mirando los tres, ¿no? Al mismo tiempo. Un Mi botón de free La recarga para que no se te abran las puertas. Otra vez, tío, el bicho este. Pero entonces cuando me salga aquí, ¿no? Hay alguna manera de.. No puedo detenerla. Rápido, abre la puerta. ¿Cuál? No entiendo. Esto. Está en el monitor, dale Vale, ok Dale un botón, ok, ya está, ¿no? O sea, aquí le meto la descarga, ¿no? Y allí también, porque va a salir de aquí el hijo de puta, ¿no? Fíjate en los monitores Pero claro, no sé Me dan la vuelta tío Freddy, Freddy, Freddy, vale, vale, vale, vale Ya entiendo, ya entiendo, ok, okay. mierda Mierda, gente, a ver, eh, porque puta, tío Espera un momento porque Uf, está aquí, eh. Está aquí, tío. He muerto ya, eh. Vale, vale, lo vi, lo vi captando, tío. Over here, pero ¿dónde, cabrón? ¿Dónde está yo, puta? ¿Cabezón? ¿Dónde está? Bro, me está rayando y Me está rayando mucho, pero ¿dónde está el pibe? ¿O sea, el Freddy, bro? No, no, no no entiendo. No entiendo, bro. <coughs> Mamá huevo. Bro, no te veo Ah, aquí Hermano, literal Madre mía Ya te ha abierto la puerta Y yo, viene por aquí el hijo de puta, tío Madre mía Vale, por aquí no está, por aquí no está Está aquí, está aquí ¡Ah! Y por aquí viene el otro, ¿no? Bro, eh, de verdad que esto es una pantomima, ¿eh? oh, -oh. Menos mal, gente Vale, aquí no está... Ya voy, ya voy. Ovejilla, pero ¿dónde? Cabezón. Hermano, ya sí que lo pierdo, ¿eh? Aquí, aquí, aquí. Coño, yo qué lío, yo de os lo prometo. Que malo soy para este tipo de cosas, tío. Viene ya aquí, ¿no? Vale, eh, escapa por él. Escapa por el conducto de ventilación, pero ¿cómo coño la abro? Hermano, ¿cómo la abro? Manín escapa por el conducto de ventilación, pero... Hermano, ¿dónde? ¿Cuál es el, el, el, el conducto de ventilación, tío? Bro, ¿qué es esto? Ah, vale Ok, mano Qué paranoia, tío oh, so Freddy, a ver, menos I mal Es que estaba rayadísimo, no, no quería volver a hacérmelo todo Otra vez de nuevo, o sea, joder Qué paranoia, ¿eh? Escapa por el conducto de ventilación O sea, todavía está aquí, o sea, me, me, me, me, me sigue el pana, ¿no? Bien fresco, bro Dios nivel, Dios, loco, madre mía, o sea, guau wow. Guau, wow, menos mal, lol Joder que no entendía lo que coño tenía que hacer en esa sala, os lo prometo, ¿eh? Está full agobiada ¿eh? En plan. ¿Qué es lo que pasa? Pero, pero ¿dónde te vas, yo? No vea, ¿no? La velocidad que me lleva. A ver, bueno, sí, que tiene también la batería baja, ¿no? El man. Freddy, ¿qué dice el Freddy, bro? ¿Tú quieres que me pican tus culos ¡Ey! Dime campeón, el ¿eh, Menos mal. O sea, hoy no me estoy atacando tanto, ¿eh? O sea, os lo prometo que ayer me cogiste. Terrible paranoia, tío. <tose> terrible, terrible paranoia, gente. Terrible para, no ya Increíble, gente He hecho el final eh, De quedarme Y ahora eh, no puedo seguir hablando. ¿Cómo y eso? Ese pebardo poderoso, tío Muchas gracias por acompañarme En otro día más Por supuesto, directo eh, Dando lo mejor de vosotros mismos Por supuesto, siempre, tío ¿Sí ha dado bro, eh, Otro pase de fiesta Pero qué paranoia es eso ¿no? En plan, ¿cómo que De seguir? En plan, ¿cómo que te vas? Ok eh, cringue, bro <risa> Maldito Animatrónico De la muerte Limpiador Aquí, del tirón Ya estamos gente Del tiri Let's go Por fin, gente Me cago en mi vida Vaya cap cap cute, eh. Vale, el tirón time campeón, no, no, celta Para ver cuánto tiempo llevo en el directo right O sea, en directo hoy, ¿no? De una Usa el botón del escenario principal O sea, ¿dónde? Nadie te echaba de menos LOL Aguando yo el botón escenario. Ah, el del medio. Vale, vale, vale, vale. Ok. Ah, para que me entendáis. No un Dark Souls ni mucho menos, ni. Ni un League of Legends, pero no está mal. Lo único que tiene muchos bugueos, ¿no? Eso es lo único que veo. Como este, de que me vea el, el man. O sea, de que me vea esa, esa piba, el bugueo. O en ese furro, bugueillo. Madre mía. <coughs> ¿Perdón? Espero que el Monty Python ese me deje, tío Espero, claro Venga ya Venga ya, bro Y el otro también, bro Dios, menos mal que me ha quemado tiempo, tío Wow Menos mal, tío Gracias Freddy, eres un máquina loco. Hey hey, let's go. Oh, no. ¿Qué es? Hermano, no te Hijo De puta el bicho este tío será cabrón. ¿Qué cabrón es el bicho ese tío? ¿Qué tirrea? ¿Qué tirrea? No me joda, bro. No me joda, bro. Hijo de puta tío, ¿y para dónde va? ¿O sea, para dónde va? ¿Y yo? No se ve nada. Bro, pero ábreme la puerta, ¿no? Bro, ¿qué espera? Hola ¿Qué quieres, bro? O sea, ¿qué hago? Ah De putísima madre, bro Amazing ¡Hijo de puta el bicho ese! Hermano, te vas a llevar el mejor personaje del puto juego, bro Así por la cara Busco una forma de entrar en ¿eh? mantenimiento y pieza. Qué desgraciado, hermano. Qué desgraciado el bicho ese. El bicho ese, se... el bicho ese se la está jugando, eh. Qué ganas tengo de tenerlo del láser, tío. Y poder matar. Bueno, el láser. En sí, poder matar a todos estos bichos, tío. Y eso, bro. Eso es un Freddy, pero Sin nada. Eh, puede que aquí haya una pantalla. O sea, ya me entendéis. Un 6-point, ¿no? Algo así de ese palo, ¿no? Pero eso no me ha gustado nada. ¿Está ahí arriba, hijo de puta? Ah, no. Madre mía. Maldito mamahuevo, eh. Nivel de seguridad 4. Por aquí puedo pasar. Son dos cristales, tío. O sea, esto es un cristal, bro. ¿Qué? Por aquí está roto. ¿No? Nada. Vale, voy a dar la vuelta. Hacia... O sea, por la izquierda de una. Bro, está aquí, a que sí. Loco. ¿Qué hace, tío? Please favor, map. Este tipo de robots son unos mamás huevos, eh? o sea, mapa de túneles. Uh, del tirón. Menos mal, gente. Uf. Menos mal, bro. Amazing. ¿Vale el tirí?